Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es Miguel Asenjo, tengo eh, 28 años y soy miembro del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Eh, estudié Derecho, a mí siempre me ha apasionado todo el mundo de, de la gocía, en defender argumentos jurídicos ante órganos eh, jurisdiccionales. Y bueno, pues yo como estudiante de grado en, en Segovia, yo soy oriundo de Segovia, bueno, pues. Eh, hice, empecé a me matriculé en el máster de acceso a la abogada. En ese máster, como por casualidad, conocí a un gran desconocido que es el Cuerpo Superior del Plano de la Seguridad Social. De hecho, yo estaba barajando otras oposiciones de índole jurídica, pero con una radio eh, que no, no, no, no era comparable. Eh, al ser eh, una eh, oposición desconocida, el cuerpo superior del Estado de la Seguridad Social te permite bueno, pues competir contra ti mismo. Oye, es una oposición muy difícil, pero compites contra ti mismo. En mi caso, por ejemplo, lo conseguí en un medio. Eh, ¿Qué haces como letrado de la Seguridad Social? ¿Cuáles son tus funciones? Pues eh, eres el representante de la, de, del Estado, en concreto de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en diversos órdenes jurisdiccionales, que eso está muy bien, porque al final tiene un cariz, digamos, generalista, orden jurisdiccional penal, orden jurisdiccional civil, social. Sí que es cierto que depende un poco de la entidad en la que estés, pero si estás en la tesorería puedes incluso los cuatro órdenes. Si estás en el ins tienes una gran cantidad de litigios, pero, eh, digamos, más enmarcado en la jurisdicción social. Eh, por tanto, eh, creo que te permite eh, la, eh, la práctica de este cuerpo bueno, pues, eh, conseguir hacer un montón de juicios que creo que, la, digamos, que en el sector privado eh, entra en la más dificultad. Por tanto, os animo a todos a que en el caso de que estéis buscando posiciones o queréis cambiar de trabajo, investiguéis el cuerpo superior de letrado de la Seguridad social que seguro que no os a inventar. Muchas gracias a todos.